en este video vamos a ver cómo revisar los archivos de la biblioteca usando las herramientas que nos provee el sistema operativo para eso vamos a abrir la biblioteca y vamos a ir a la carpeta imágenes pixelares aquí nos encontramos con los cuatro archivos con los que tenemos que trabajar nos vamos a ubicar arriba de gato 4 con el mouse y con el botón derecho del mouse vamos a hacer un clic para que aparezca este menú contextual. La última opción se llama propiedades. Si hacemos clic vamos a ver que nos aparece esta persiana donde nos figura el tamaño del archivo medido en kb, es decir, el peso. En este caso pesa 132 kb. Al lado está la medida también en bytes. Con esto podemos completar nuestra tabla. Si ahora vamos a la persiana detalles, acá arriba, y hacemos clic, nos va a ofrecer otra información el sistema operativo. Acá dice dimensiones y dice 200 por 175 y a continuación 200 píxeles, ancho y alto 175 píxeles. Esto no es otra cosa que el tamaño en píxeles, 200 por 175. Con estos datos también podemos completar la tabla. Ahora te pedimos que hagas lo mismo con el resto de los archivos y completes todos los datos de la tabla. Si querés, podés pausar el video y volverlo a activar cuando tengas la tabla completa. Muy bien, estamos de vuelta. Si completaste la tabla, los datos deberían haberte quedado de esta manera. Recordá que el peso debías llevarlo todo a KB. Si en este caso en Gato 2 y Gato 1 el peso te era informado en megabytes, debías multiplicar por mil para llevarlo a KB. Por eso quedó en 1620 KB y 6430 KB. Ahora sí estamos en condiciones de analizar toda esta información. Veamos, ¿cuál es el archivo más pequeño en peso? Gato4, que es a su vez el que tiene menor tamaño en píxeles. Si nos fijamos, en Gato1 es el archivo de mayor peso y también es el archivo que tiene mayor tamaño en píxeles. En los otros dos casos, Gato3 y Gato2, los tamaños en píxeles son intermedios y también lo son los pesos. Quiere decir que de aquí podemos sacar nuestra conclusión de que el peso de un archivo de mapa de bits es directamente proporcional a su tamaño en píxeles esto es a mayor tamaño en píxeles mayor peso lo que es bastante lógico porque dijimos que un píxel era una unidad de información entonces a mayor cantidad de información en el archivo habrá mayor peso.